Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en este bonito día en la Reserva de Lagunas de Montebello. Quiero invitarlos a que conozcan esta bonita laguna, la cual lleva el nombre de Encantada. acompáñenos a este tour en el cual van a conocer muchas características que pueden encontrar aquí en esta reserva natural. Acompáñenme a conocerlo y vamos a iniciar esta bonita aventura. En este momento nos encontramos en la Laguna Esmeralda, como podrán ver lleva su nombre por el bonito color o tinte que obtiene a través del choque de los rayos de luz con la superficie. Esta laguna tiene alrededor de 80 metros de profundidad y es uno de los bonitos lagos que podemos encontrar en esta reserva. Esta es una de las paradas que les tenemos el día de hoy para ustedes, acompáñenme y vamos a ver la Laguna Encantada. En las lagunas de Montebello, se puede respirar una tranquilidad incomparable. Realmente es un contacto con la naturaleza único y especial. Aquí podemos encontrar una gran diversidad de plantas, así como de animales. Pero el día de hoy, venimos a comprobar la leyenda, del por qué la laguna está encantada. Según las historias que nos han contado las personas que se encargan de cuidar y conservar estos lagos, nos comentan que la Laguna Encantada adquirió este nombre Debido a que supuestamente en sus primeros contactos con las personas sentían que existía cierta atracción hacia el lago por sus colores o por los tonos o por el ambiente tan mágico que se siente en este bonito lugar. Pues como se los prometimos amigos y amigas, estamos en la Laguna Encantada. Como pueden ver vamos a hacer una pequeña toma panorámica para que puedan observar lo bonito de este lugar. Estas reservas son únicas y se encuentran en el estado de Chiapas. Esta es la Reserva de Lagos de Montebello, ubicado en el municipio de La Trinitaria. Más adelante les vamos a dar el dato de cómo llegar específicamente a este bonito lugar. La Laguna Encantada, a diferencia de las otras, tiene una profundidad de 120 metros aproximadamente. Y se dice que con los rayos del sol, a lo largo del día, tiende a cambiar entre tres colores diferentes. Acompáñenos y vamos a dar un recorrido. ...con la balsa a ver a dónde nos lleva nuestro querido Don Eduardo... ...e iniciamos esta aventura. Vamos a continuar con el protocolo de seguridad, amigos. Ante todo, hay que cuidar la salud, hay que cuidarnos a nosotros... ...y la integridad del viaje y el paseo... ...para que este video pueda llegar a ustedes y nos sigan sintonizando. Vamos a tomar el remo para poder ayudar un poquito. No sé de qué lado ahí le, le impulsamos a Don, don Eduardo... Usted dice, ¿cuál es la siguiente parada? Vamos a atravesar la laguna encantada y nos dirigimos hacia el mirador. Como pueden ver, amigos, esto es toda una aventura Dentro de esta bonita reserva podemos encontrar una gran variedad de animales endémicos de la región, como lo son el venado, el armadillo, entre otros. Igual si tienes un poco de suerte se pueden encontrar aves exóticas como el tucán e incluso el quetzal, una de las aves que se encuentran en peligro de extinción actualmente y son altamente protegidas en estas zonas. Podemos observar incluso cómo en la orilla del lago encontramos un tono, eh, turquesa un, un turquesa más, más claro dentro de la laguna podemos observar un tono verde un tono verde militar un, un poquito más fuerte debido a la, la profundidad y debido pues al tipo de, de vegetación que se puede encontrar debajo de, de la laguna amigo amiga donde quiera que te encuentres te recomendamos al 100% esta actividad no te la puedes perder es súper divertido estar dentro de una balsa hecha especialmente para el disfrute de los turistas el disfrute de todas las personas que quieran venir y sentir esta bonita experiencia vean, eh, si observan aquí abajo pueden ver eh, que los troncos no tienen ningún otro tipo de material es un tronco de corcho el cual está adicionado naturalmente para resistir y para flotar Gracias a este caparazón natural nos encontramos flotando en la laguna estupendamente. Se siente muy bien el estar remando y tener este contacto con la naturaleza es algo que le recomendamos a todo, a todo, a todo aquel que quiera venir a divertirse un rato a la Reserva de Lagos de Montebello. Cabe resaltar que estamos en la Laguna Encantada, parte de 59 lagos que conforman esta bonita reserva, imagínense todo lo que tenemos para ver, todo lo que podemos descubrir y llevarnos un bonito recuerdo de Chiapas. El propósito de este video es que te animes a venir, que puedas disfrutar, viajar y encontrar estos bonitos lugares que pocas personas conocen Incluso personas que viven en Estados Unidos Personas que viven en otros países Incluso más lejanos Que han venido a Chiapas Y no han podido vivir este tipo de experiencias Más adelante te vamos a sorprender con más videos Por favor suscríbete a nuestro canal Ayúdanos a crecer Verás que vamos a trabajar muy duro Y ser parte de esta bonita comunidad En el cual vamos a descubrir todas las maravillas Que nos tiene Chiapas No solo los lagos de Montebello Sus cascadas, sus reservas Sino toda la biodiversidad que podemos encontrar en este bonito estado como les había mencionado existen algunos videos en las redes sobre chiapas y sobre las lagunas de montebello pero no han captado o siento que se han quedado un poquito cortos al tratar de transmitir la experiencia de manera muy resumida el día de hoy nos encontramos dando un paseo para que tú puedas disfrutarlo un paseo en el que tú puedas observar todo lo que te llame la atención, lo que te gustaría hacer en el caso de que puedas viajar y vengas a Chiapas, incluso si te animas a visitar Chiapas, te invito a que me dejes un mensaje en nuestras redes sociales estarán apareciendo en este video igual puedes consultarlas en la descripción para que nos compartas fotos experiencias, vivencias que hayas tenido en Chiapas, en la laguna de Montebello, en esta reserva o en otra que exista alrededor, y si quieres otro video o tienes alguna pregunta o curiosidad por saber cualquier otro tipo de información por favor escríbenos un mensaje déjanos una publicación y nosotros te vamos a comentar y podemos enviarte saludos en el siguiente video. por favor no olvides suscribirte y si te gusta este video dale manita arriba para que podamos seguir haciendo este tipo de materiales exclusivamente para ti no te pierdas el paisaje por favor sigue viendo este paisaje maravilloso que nos brinda la naturaleza. En estos momentos estamos dejando el lago La Encantada. Como pueden ver, aquí hay un entronque que existe como un cuello el cual está conectando al lago La Encantada y en, estamos entrando a un nuevo lago. Si estuviesen aquí, realmente les encantaría la tranquilidad que pueden encontrar en este lugar. No se preocupen, pueden venir con toda la familia. Las balsas están aptas para resistir a niños, jóvenes, adultos, etcétera. No te pierdas esta experiencia, por favor, ven a disfrutar de este paisaje, de esta naturaleza, de esta tranquilidad que nos brinda una gran gratificación, no solo con la relación entre la naturaleza, sino una gran convivencia con la familia. Aquí nos olvidamos un poquito de muchísimas cosas y podemos concentrarnos en disfrutar de estas pequeñas maravillas que muchas veces no encontramos o no sabemos en dónde buscarlas pero para eso vamos a iniciar nuestras aventuras y vamos a presentarte con el paso del tiempo todas las maravillas que puedes encontrar en Chiapas por favor no se pierdan la segunda parte de este bonito video que está dedicado para ustedes véanlo inmediato y no se lo pierdan